Muy pero muy buenas tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar de organizar nuestro correo de Ulook para correo MEP. Para ello primero necesitamos ver el panel lateral izquierdo que es donde vamos a trabajar. Muy bien, de seguido vamos a bajar sobre ese panel hasta encontrar una opción que dice crear carpeta o carpeta nueva. Vamos a darle un clic y agregar el nombre. Eh, el nombre pues es atinente a lo que queramos ir organizando en mi caso son los correos de prensa entonces voy a escribirle prensa muy bien dando un clic afuera o enter la carpeta se crea si no nos aparece automáticamente en la lista de carpetas tenemos que irnos a la opción de actualizar del navegador que es esta de acá tocamos ahí se refresca nuestro navegador y debería aparecernos ya la carpeta de prensa muy bien el siguiente paso es buscar los correos que queremos ir acomodando o organizando en esa carpeta. Vamos a nuestra bandeja de correos y buscamos los de prensa. Aquí tengo varios, puedo hacerlos marcando muchos o de uno en uno. Voy a marcar estos dos. Ahora me voy a ir hasta la opción que dice mover A. Toco ahí. Ahora seleccionamos la opción que dice mover a una diferente carpeta, a otra carpeta diferente y ahí me van a aparecer todos los lugares donde yo lo puedo enviar y en este caso sería a la carpeta de prensa toco prensa, me desaparecen de acá los correos que seleccioné y si ahora yo voy a la carpeta de prensa que está por acá abajo y le doy un clic ahí me voy a encontrar ahora con mis correos organizados Espero les sirva y nos vemos en el siguiente video.